Lupa Fin Studio. no Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí en un nuevo video para Lupa Fine Studio. Para ti todo, YouTube, Instagram Te saben <risa> para aprender rápido a esto a Ponte en esto Que todo el mundo sabe Si ya te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te a <risa> Para <risa> <risa> <risa> Ustedes verán que tron ligado con Putin. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Se murió. Se ha dicho que el que a hierro manda, a hierro muere. creta pero Dios un tigre que todo ya, pero mira, mira, ay mi madre. Primera sangre. Oh, wow. Wow. 22, 22 pasamos 22. el 21, yeah. el siglo te se cuenta el que dijo sí. Dios dijo y vendrán cosas, cosas peores. peores. Ya. Yeah. Here we go.